un apretón aquí, que ese apretón tiene que irse, un poco lo que hicimos ayer pero ahora con un apretón de manos tiene que irse dando ti, ti, ti, ti, ti, ti, y tiene que regresar acá vamos a volver a mandar y va a regresar acá pero en algún momento después de hacer las dos rondas hacia un lado y hacia el otro en la siguiente ronda voy a intentar o cualquiera, no solo yo puede intentar enviar hacia cualquier lado que quiera, como hicimos ayer, ¿de acuerdo? Atención, no puedo hacer dos por el momento, no puedo, no puedo lanzar dos por el momento. Vamos a intentar uno primero, dos rondas, cerramos los ojos. Cuando sientan el apretón, envíenlo al lado siguiente del que lo recibieron. Todos con ojos bien cerrados, concentrados con el apretón. Ya llegó a mí, lo vuelvo a mandar. Eso. Voy a volver a mandar este apretón. Y ahora sí, cuando me llegue, le llegue a cualquier persona, voy a decidir si quiero mandarlo hacia la derecha o hacia la izquierda, si quiero mandarlo que tenga continuidad hacia el frente o si quiero regresarlo de donde vino. Intento que avance la energía, que no se bloquee en un solo lugar, sino que avance. Aunque tenga yo el derecho de decidir hacia qué lado, también permito que avance. Ya me llegó un apretón, me lo quedo, me falta otro. Eso, ya me llegó el otro. Podemos abrir despacio los ojos. Damos despacito de las manitas Entonces, ¿de qué se trata la expresión corporal? También que esto es parte A partir de un movimiento sencillo o básico Es de sentir el movimiento De permitirme sentir el movimiento Todavía de repente Estamos sufriendo con el movimiento ¿No es cierto? Tal vez ustedes ahí piénsenlo Y, y, y reflexionenlo internamente Estoy sufriendo con el movimiento Porque me pidieron que lo hiciera ¿No? Sí, no tengo que hacerlo perfecto, pero si fluyo en el movimiento, mi cuerpo fluye, lo siento y me siento bien en el movimiento, expresando, abriendo, cerrando, haciendo círculos, extendiendo, lo que sea que yo tenga que hacer. Pero intento sentirme cómodo o cómoda con el movimiento. ¿vale? No tengo que hacerlo perfecto, pero sí entregarme a conciencia en eso para disfrutarlo. Y entonces el cuerpo empieza a expresar. En mí, ¿Va? Siguiente, ola 2. ¿De qué se trata este ola 2? De tomarnos de la mano con el compañero. Entonces, ¿de qué se va a tratar? De que yo voy a levantar una onda, flexiona tu podito, ajá, y vamos a intentar eso, ajá, vamos a intentar ir, la ola es una ola energética ahí. Cuidado Cuidado, no quiero brazos afados Flexionen sus rodillas, ondulense, permítanse la ondulación en el cuerpo Hombros y codos suaves y fluidos Flexionen, eso, ahora vamos fluidito, fluidito, fluidito, fluidito, fluidito Ay, ay, ay, fluidito, fluidito, fluidito, fluidito, fluidito, fluidito, fluidito, fluidito. Ajá, vamos, vamos, vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir Siento el movimiento ondulatorio. Uh -huh. No me adelanto. Es un brazo primero y luego el otro. Eso. Aquí terminamos. Lento, vamos, vamos, lento, lento, lento, lento, rápido. Traten de cada vez que estén en un ritmo unificarse como grupo, sientan el paso de mi compañero, de mi compañera y me unifico. Lento. Whoa! <laughs> Bien, yeah. sigan, sigan, sigan a un paso normal o medio que habíamos Y vamos a ensayar. Arriba, arriba, sigo desplazando, sigo desplazando, arriba, arriba, abajo, abajo, ahí abajo, wow. arriba, arriba, abajo. Sigo caminando. Si digo rápido es lento, si digo lento es rápido, si digo sí es no, si digo no es sí, si digo arriba es abajo y si digo abajo es Lento, lento arriba, lento arriba, lento, lento, vamos, vamos, lento, lento, lento, lento, lento, lento. lento. lento. No. lento. de detenerme, pero suave, no hay prisa. Voy disminuyendo el movimiento al mínimo hasta llegar al un micromovimiento